¿Qué tal amigo y amiga amigas? ¿Cómo están? Estamos aquí felices de terminar este año. Fue un año productivo, creo, para nosotros aquí en la banda. Y ahorita vamos este, a platicar un poquito al respecto. Fue un año, este 2019 ha sido un año de muchos cambios. De muchos cambios. Hubo cambios en la alineación, empezando por ahí. Empezamos el año ya produciendo nuestro último álbum, que en realidad empezamos a empezar. Empezamos a empezar, ¿eh? Empezamos desde finales del año, año pasado. Vamos a empezar. <ríe> pero, mira, pero bueno, vamos a platicar un poquito de lo que fue este 2019. Si sí, sí, lo de, es. De entrada, pues, Carlita, ¿no? Que entró este <ríe> año. Entró, entró este año. Porque ¿Qué, ¿Qué fecha era? En marzo. 4 de marzo. 4 de marzo. ¡Ahora! No, vale. ah, pues sí, lo que Fue intenso, ¿no?, porque estuvimos audicionando a mucha gente, este... Oye, claro, te llegó bien seria y me hacía jetas. Está, <risa> jeta. Está loco, creo que Y no. yo también le hacía jetas. Hasta salió a fumar con Leo y Toño. <risa> y dice, ¿por qué me hice jetas?, pero yo también le hago jetas. Ay, no. Nos hicimos jetas. Sé, pero... <risa> yo no hice jetas. O sea, confesiones también, ¿no? Sí, <risa> ah, yo no puedo decir nada porque no me tocó, niños. noche no, Chalino estaba, yo estaba de viaje y, y no me tocó. Nada más me tocó que mandaran video del Carlaca y de las, de, de las chavas que vinieron en, el, en ese momento que yo no estaba y, y sus comentarios, ¿no? Para decidir y, y yo la vi y dije, no, no manches. ¿Cómo? Pero es ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no? Digo... Todo y ya se quedó así, ¿no? luego ya no nos hicimos jetas y nos hicimos así, así sonrisas. La, la carlaquita fue un, un acierto para la banda, ha funcionado muy bien en todos sentidos. Ya, digo, ya se dan cuenta ahora con el nuevo disco, eh, las ocho canciones en las que ella ha estado no muere. Son ocho. Son ocho canciones donde sí, porque la carlaca brinca, así sí, la... Brinca corre y, y la procesión todavía estaba la abuela, pero todas las demás es pues, la participación de la carlaca y para que vean cómo, cómo engrosó el pedo, ¿no? Miren, además, cómo engrosó todo. Mira. Ah. No, no, es que nos invitan no, muchas golosinas. Es golosa la carlaca. ¿Tú qué quieres agregar? No, pues, que no le hice a Pipo. Neta, no, no es lo cierto. hice. <risa> sí. Estaba nerviosa, estaba nervioso. Sí, eso exactamente. No, pues chido, la neta, ha sido un año, o sea, en lo particular para mí, muy chido por eso también, ¿no? O sea que, que entré aquí con ustedes y pues eso fue como por marzo, ¿no? Y después que qué, qué pasó. Fuimos pues ensayamos a... mucho, primero ensayamos mucho porque Fuimos teníamos fechas en San Luis. Cierto. Este año se tocó poco, pero estuvimos produciendo mucho, estuvimos grabando el disco. De hecho fue en San Luis donde fue tu estreno. Sí, fue tu debut sí, sí, sí. ah, Tocamos ah, dos veces el mismo día. Así sí. es. Bien, ¿Eh? sí. Nunca así. habíamos tocado con la carlaca vivo y le tocó tocar dos veces por primera doble. vez. Le tocó el doblete. El doblete. Es. Y estuvo chido, ¿no? Sí. La verdad es que... Estuvo padre. Sí, estuvo muy estuvo chido. Ya platicaremos de eso con más detalle, pero estuvo bien chido. Estuvo muy divertido. ¿no? La gente de San Luis Riffa, chido. No, y la verdad es que este año sí tenía que ser más tranquilo porque el anterior, pues, si se acordarán, nos pues, aventamos casi 100 conciertos en un año. Estuvo muy, muy, muy, muy de, de, de desgastante ese año porque pusieron dos, tres tocadas a la semana. Y, y bueno, pues, estuvo muy chido porque gracias a eso el cráneo a, a, amarró más. Este, con el tipo sobre todo que acababa de entrar era nuevo este, ¿no? era nuevo ahora ya está más corrido que es. la carrera mm -hmm. de la carrera de la carrera de la carrera de ya es... <risa> ya, es, ya es rosquita Ya soy rosquita ya. <risa> Fue de año chido de, de relax y de creatividad y, y de mucho video. Pero, pero es que es eso niños, tenemos que estar en contacto con ustedes porque si no, pues ¿qué hacemos? No sé. La verdad... Este mi... año me rompí una muela haciendo la demostración del café. Ah, cierto, pido, ah sí, es cierto. Ciertamente. Sí, es cierto. En vivo y de todo color se le muela Pero era del cacao, ¿no? Del cacao. Ah, se sí, de sí. le sacaron el cacao y aprendió, apretó los dientes. <risa> y ahí se me, de me rompió. Me... por eso lo confundió con el café. Sí, bueno. Y, y, y bueno, este, también tuvimos que, que la macoña por fin, por fin decidió que ya no es la macoña, que es la maligna, no, bueno, que no es se sintió, nunca se sintió a gusto con la macoña, pero la maligna le quedó como, como su anillo a cualquier edad. Y en fin, esta es una reseña muy breve de lo que hicimos este año, pero de verdad nos lo disfrutamos mucho con ustedes. Saludos ahí a toda la banda del Watts de Cranion. Que también eso estuvo chido de este sí, año, sí, ¿sí? ¿no? Que se formó este grupo de... Cranianos y Cranianas. Ajá, que, están... y que nos divertimos mucho, nos la pasamos súper bien. Exacto, estamos en constante desmadre ahí con ellos en el Watts de Cranion. Y sí, eso sí fue una cosa muy chida también que se presentó este año. ¿Y algo que más quieren agregar? Yo sí. El regalo de Navidad de Leo. Sí, miren, esto es... Ahí les presento a Jerónimo. No, eso fue... No, también de las cosas increíbles de este año. ¿Qué pasó, mi niño? Ay, no. Ya tienes hambre, ¿va? Y sí, con razón sí, te quiero comer. Sí, sí. sí. esto fue otra de las cosas chidas de... no, claro, pues como eh. Este año. ¿Hace poquito? Hace poco. Hace un. Hace poquillo, pero pues muy felices, va, Todavía no. Y no se le notaba el embarazo al niño. <risa> no, está igual. No, entonces. Pues, <risa> no, <Sobre risa> caer, no, ¿no? <risa> ya había... está viendo su perfecto. mamá ya con el con el babero de la comida sí, y que no huele. es pues muy bien, a ver, te lo paso. <risa> <risa> Trae la música por dentro. Sí, sí. Sí, pensamos o que fue así el año, ¿no? Así sí, es, pues y pues no queda nada que decirles más que otro abrazo, bien apretado con su raspado de tamarindo de grosella. Y, oh. y llegamos a los 6.000 seguidores en Facebook. ¿Ajá, <risa> ajá, también este año llegamos, no, bueno. A principios de año llegamos a, a, sí. a la mitad del año. Al año pasado estábamos en cinco Empezamos mil, hace con, con 5000 Y ahorita ya estamos en 10800 mil y ya casi 11000 mil. Entonces echarnos si la mano, ¿me dices? porque tenemos que llegar a los 20 Este medio año, no. claro. Así es. No, y la verdad todo esto eh, lo hacemos pues, también para ustedes y por ustedes. No, claro. Y, claro. Y mientras más personas escuchen y vean todo lo que tenemos que decir, no. Y ofrecer, pues, y ofrecer está, para nosotros está más chido. ¿no? Y bueno, pues sin nada más que decir, esto fue cráneo en el poder del rock del ingeniero Rodríguez. Y nos vemos, nos vemos pronto, mis niños. Chao. Cuídense mal, cuídense bien.